Bienvenidos a PASI, hoy en clase vamos a ver sistema de ecuaciones con matrices. Es decir, vamos a resolver un sistema de ecuaciones pero usando matrices. Una herramienta que no sabemos desde chiquitito, pero que como ahora vamos a ver es muy potente. ¿Cómo lo vamos a realizar? Pues mira, hay cuatro métodos para resol resolver un sistema de ecuaciones con matrices. En este primer vídeo vamos a ver a Gauss, pero en los siguientes vídeos vamos a explicar los otros tres métodos. ¿Vale? ¿En qué se basa Gauss? Pues se basa en un método de reducción, que el método de reducción ya lo sabéis. Tenemos una ecuación, tenemos otra debajo, la restamos y vamos calculando a ver qué podemos despejar por ahí. Pues ahí es donde vamos nosotros centrando, ¿vale? Pues voy a borrar, tenemos este sistema de ecuación y lo vamos a convertir en una matriz, ¿vale? Pues mirad, como ya he dicho, tenemos que convertir el sistema de ecuación en una matriz. ¿Y cómo hacemos eso? Pues simplemente trasladamos lo que tenemos en cada fila, a la matriz, quitando sus variables. Es decir, tenemos menos X, pues en realidad lo que tenemos es menos 1. Menos Y, menos 1. Y Z, 1. Separamos el igual con una raya, aunque eso es opcional. Y, menos 4, 3, 2, 1. 6, 4, 4. ¿Vale? Entonces, ya tenemos aquí nuestra matriz y ahora vamos a ver qué podemos hacer en los siguientes pasos. ¿vale? Pues borro y seguimos desde aquí hasta el final. ¿vale? Entonces aquí tenemos nuestro, nuestra matriz y lo que vamos a hacer, pues como ya he dicho que es reducción, vamos a hacer que este término y este, en nuestro primer paso, se hagan un cero. ¿Y cómo vamos a hacer que esto sea un cero? Pues como ya he dicho, usando un poquito el método de reducción. ¿Qué te decía el método de reducción? Pues que nosotros tenemos una ecuación, como ya he dicho, tenemos otra justo debajo, hacemos una multiplicación, una división o alguna combinación que nos haga posible que un término de la primera ecuación y de la segunda se puedan restar y resultados de 0. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en nuestra primera ecuación para que este término se quede a 0? Pues si os fijáis aquí hay un 3 y aquí hay un menos 1, pues si multiplicamos la primera por 3 y le sumamos. La segunda, pues ya lo tenemos quitado. Entonces, 3 por f de 1, que es la fila 1, más la segunda fila. Y vamos a ello. La primera fila la dejamos como está. Y ahora la segunda lo hacemos mentalmente, ¿vale? ¿Vale? Menos 1 por 3, menos 3, más 3, 0. Menos 1 por 3, menos 3, más 2, menos 1. 1 por 3, 3, más 1, 4. Menos 4 por 3, menos 12, menos 12, menos 6, menos 6. Y para la tercera fila, pues vamos a tener que hacer otra operación distinta. En nuestro caso, vamos a multiplicar por 4 la fila 1 y le vamos a sumar la fila 3. ¿Vale? Entonces tenemos menos 1 por 4, menos 4, más 4, 0. Menos 1 por 4, menos 4, más 4, 0. Y 1 por 4, 4, más 2, 6. Menos 4 por 4, menos 16, más 10, menos 6. ¿Vale? Pues bueno, ya tenemos nuestro, eh, nuestra matriz con estos dos ceros quitados. En nuestro caso, en nuestro sistema de ecuación nos ha dado el segundo término, este de aquí, un cero. Pero si hubiera dado un número distinto de cero, es decir, si aquí en vez de un cero hubiera habido un 3, el siguiente paso lo que habría que hacer es convertir este 3 a un cero mediante el mismo procedimiento que hemos tenido aquí. En nuestro caso, eso ya se nos ha quitado, tenemos un cero... Pues entonces ya casi que hemos terminado, ¿vale? ¿Por qué digo que casi que hemos terminado? ¿Por qué? Si nosotros transcribimos esto a un sistema de ecuación, vamos a tener menos x menos y más 1 igual a menos 4. Menos 1. Eh, perdón, esto es una z. Menos 1x y, perdón, más 4z igual a menos 6 y 6z igual a menos 6. Al tener este sistema, como vemos, la z es igual a menos 1. Entonces la z, ya sabemos su valor, al sustituirla aquí despejaríamos la y y al la y la z despejaríamos la x. Entonces ya podríamos calcular nuestras variables. Como ya digo, este paso es un paso intermedio para aclararte por lo que has hecho pero no hace falta realizarlo, ¿vale? Es para que pues, quede bien claro lo que hemos hecho. Entonces vamos a ello. Decimos que 6z es igual a menos 6. Entonces z es igual a menos 1. Ahora sustituimos arriba. Menos i más 4 por menos 1 es igual a menos 6. Y tenemos que menos i menos 4 es igual a menos 6 al pasar el menos 4 hacia allá nos queda menos i es igual a menos 2 y quitamos los menos de los dos lados y nos queda i igual a 2 y ahora la tercera ecuación menos x menos 2 perdón, menos 1 que me adelanto por 2 más 1 por menos 1 que ser igual a menos 4 entonces tenemos menos x menos 2 menos 1 igual a menos 4 menos x es igual a menos 2 menos 1 es menos 3 al pasar al otro lado es más 3 menos 4 más 3 menos 1 y quitamos los menos de ambos lados y nos queda que x es igual a 1 pues aquí veis nuestra Aquí tenemos nuestras tres variables. Ya hemos terminado nuestro sistema de ecuación. Como ya veis, es facilito. Lo tenemos que hacer, repito, esto cero. Esto cero. Y en el caso de que este numerito de aquí no nos salga cero, pues tendríamos que volver, usando esta ecuación, a convertir este número a cero. ¿vale? Como ya veis, esto es muy simple. Si tenéis alguna duda o queréis que resolvamos algún ejemplo, pues no escribís. ¿vale? Entonces...